Perdonen que les interrumpa señores, pero es de gran necesidad, si pudieran alzar la vista un momento a esta pantalla sin cristal, nos verán a nosotros soñadores en un sueño despiertos, luchadores que lloramos al ver el mar, incluso hoy lo diré en mi lengua materna y así todos lo entenderán, lo intentaré hacer no con mucha sepan perdonar. Lo que vengo a decirles es sencillo. No entenderán hombres, mujeres, niños. Y nadie tendrá que pagar. Dispongo solo de unos breves minutos. Seguro que me entenderán. Y no es nuestra intención que se queden mudos. Todos podrán participar. Hablamos de un mundo en manos de pocos que está la merced de algunos locos que no les importa matar Eso se puede demostrar Ya no cabe más nada Bajo la alfombra No alcanza ni con Somos unas bestias consumidoras Generando basura a Todas horas que no se puede respirar Si aún están atentos A lo que digo y sin Luchar. Tal vez tengamos todos algo de suerte y aún nos podamos salvar. Basta de priorizar las opiniones, tergiversando las informaciones, ya basta de publicitar. Estado, algo despistado, no solo basta con votar. Aquellos que ven los derechos humanos como máxima prioridad. Vemos unir hermanos y hermanas unidos para detener las balas de los que quieren disparar. Que en armonar, solo pido cuidar a mujeres y hombres y cuidar al planeta igual. De sentido común, creo que es todo esto ya no hay tiempo para el viejo cuento que alguien lo hará en nuestro lugar. Entonces, si ustedes no Piden unirse, solo necesitan cantar No queremos reproches, ni caras tristes Pero la voz tendrán que alzar La violencia no trae más que violencia Y aunque no queramos Somos la influencia del futuro que llegará Derribemos los muros dividen y marchemos en unidad, alzando los muños que nunca se rinden unidos por nuestra igualdad, que quizás el mañana les castiguen si silencio guardarán hoy, pues griten que se multiplique el cantar. Pensar suerte y así podamos dibujar el mapa de un mundo que cuide a la gente y todos puedan abarcar la huella escrita por personas nobles con mucho coraje en sus corazones con amor y fraternidad y pensar que mañana Vendrá nuestra suerte y así podamos Señor. dibujar Descubre la mentira de que represento la libertad. Soy un blanco ofendidito, muy cristiano, muy vaquito, al que solo le interesa estudiar la economía del estado de la escuela de Chicago mientras quedo con lo del Ku Klux Klan. Pongo bono, quito bono, robo desembarco a todos los que no pagan la mensualidad. Yo no quiero refugiado porque amigo es el mercado y a los pobres no les dejo pasar. Soy un gringo ofendidito, acusado y teleguido, un patriota que sirve al capital. Soy la bestia más salvaje dentro de un caballo, un traje soledad y defino tierra del mar. Con políticas decentes no sería yo un delincuente ni podría tu dinero quemar. Tus derechos son basura, mi basura es tu lectura, esas mentiras que suelo publicar. Tu miseria es mi fortuna, mi riqueza es su hambruna, eso es lo que me enseñó el dios Sam. Soy amante de la muerte, orgulloso y prepotente, soy un gringo que te quiere comprar. Soy un gringo fendidito, ya está. Soy un gringo fendidito, ya está. Ya está, ya está, ya está. derechos. Nosotros no renunciaremos a ninguno de esos derechos. Sin embargo, los Estados Unidos pretendieron establecer una nueva prerrogativa arbitraria e ilegal, e ilegal, e ilegal, e ilegal. E ilegal. Tambores de odio llaman a las puertas del hogar. Se puede a la muerte esperar o echar todos al monte. ¿Quién pensaría que perderíamos el norte? ¿Quién diría que en la guerra tendríamos que estar? ¿Quién diría que la vida se burlaría al vernos crecer? Vida que me hizo tener de lo que ya no me queda nada. Suenan sables que sonaron ayer, sombras que buscan venganza, y yo ahogado en desconfianza temo que consigan volver. ¿Quién diría que este mundo, este loco mundo al final, si tuviera fecha de caducidad siempre parece que le queda poco? Y veo a veces ponerse el sol con estos grandes y negros ojos, que se me han vuelto pequeños y rojos de tanto el cielo mirar, ¿Quién diría que alguna vez nos harían tanto daño los que se hacen llamar nuestros hermanos y así clavarnos el puñal, e insisten en dar gritos a toda hora y en todo lugar? Solo saben refonfuñar y ondear banderas por lo alto. ¿Quién diría a su señoría que en esta sala improvisada, con perros de caza que me ladran, por esto me iban a acusar? Y parece ingenuo pensar que ellos tengan buen criterio, cuando han llenado el cementerio con gente de libre pensar. Vuelta, ventejo, vuela, en verano y primavera Vuelta, ventejo, vuela y contigo lleva todas mis penas En las fiestas de carnaval, por la noche sin compañía Me encierran un grupo de matones y estos resultaron ser policías Y me acusan de provocar, con falda y medias de licra, las bestias de soy en mis nones y ahora reclaman que la culpa es mía. Vuela, ventejo, vuela, libre y nunca retrocedas. Vuela, ventejo, vuela y contigo, lleva todas mis penas. Un sábado me desperté, dispuesta a comenzar el día, pero antes escucho en la radio que ya no vale nada mi vida. Europa se olvida de los que trabajan en las minas y aquí en el mar Mediterráneo abandona gente todos los días. Vuela ventejo, vuela, sin patriarca o bandera. Vuela ventejo, vuela y contigo, lleva todas mis penas. Nos dicen que el problema está, en lazos y en banderitas si yo a Dios no lo respeto y en otra gran cantidad de tonterías. Pero el problema de verdad es que esto es un plan suicida, el capitalismo es el deseo de hacer más ricos a los de arriba. Vuela, vencejo, vuela, por cielos que no se cierran. Vuela, ventejo, vuela conmigo lleva todas mis penas.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 Buena al espejo, vuelve a todas nuestras ideas. Cuando canta el gallo negro, es que ya se acaba el día. Cuando canta el gallo negro, ¿Qué desencanto si me voy? ser un ejemplo de que en el mundo en que vivo el poder es de la gente y poder salir sin temor ni huir cuando un chico se me acerca porque cada vez que salgo a correr oigo voces de las cavernas y quisiera yo desaparecer si esas bestias no me respetan se pierda por todas las que ya están muertas. Soy una mujer que quiere creer. Y en los pies rotos, descalzos, vivimos en la indigencia, olvidados en un mundo subterráneo. Nuestro hogar es la pobreza de canales olvidados. Nadie quiere nuestras penas y todos miran siempre hacia otro lado. Y es que somos como perros del ocaso de los. Y nos trata como perros del ocaso Encantadillas se reflejan las cloacas brillantes como afiladas cuchillas. En las infectas comunas duerme un hombre arrinconado, alumbrado por la luna amarilla como sus ancianas manos. Y es que son, como perros de doblas, de locasos. Que el león anda siempre con gripe Y los gorriones perecen Porque parece que ya no crecen Y es que nadie, nadie, nadie lo puede explicar Islas de plástico en bruto en los que ya no se pueden mirar Apocalipsis en curso. Solo es lo que podemos esperar. Ay, ay, ay, ay, esto es lo que podemos esperar. No se oye reír a las tiendas ni a delfines porque pocos quedan, ya no pican las abejas y las flores se quedan desiertas. Realmente nadie, nadie. Nadie lo puede explicar Bosques que han sido arrasados Tierras que en su día podían alojar Seres extraordinarios Que ahora ya nadie se puede acordar Ay, ay, ay Esto es lo que podemos esperar Ay Esto es lo que podemos esperar Porque en todos los glaciares Mueren tantos osos polares Tal vez es posible, quizás Que el mundo queramos liquidar Y que nadie, nadie Nadie lo quiera explicar Locos de atarnos dominar Alimentando a la mediocridad de vivir una mentira y expoliando a toda la humanidad Ay, ay, ay, es la ruptura de zar y tirar Ay, ay, esto es lo que podemos esperar Gritan en blanco y negro, jamás les dejamos miedo, sabemos que no pasarán. No van a pagar nuestro fuego. sus corazones de hielo, todos juntos gritaremos a luchar, a luchar, a luchar. Del la de que nos libertad, la libertad, la libertad. La libertad.